¿Cuánto tiempo estuviste estremeando hasta que te dieron el parnet? Vale, te cuento, te cuento, Pachis, Te cuento la historia de cómo tengo parnet Y es que, vale Creo que está muy inocente, XD <ríe> Te cuento, a ver, yo quiero... No quiero lana, quiero carne Yo estaba antes, hace hace un mes y una sema y dos semanas, ¿Vale? Lo que hacía era streamear variedad, ¿vale? Cada semana streameaba variedad tipo... Tipo Valorant, eh, Geometry Dash, lo que fuera. Pero resulta que mi buen amigo Maxi me regaló... Porque me había suscrito a su canal, me regaló... Eh, me regaló el Geometry Dash, ¿vale? Me lo regaló y entonces digo, mira, voy a hacer directo Los domingos solía hacer directo de lo que fuera Un saludo a mi novia real si viene Así por contarte Ayer estuve sin luz y fue difícil comunicarnos Las extrañé, V Hostia, pues allí, allí hice directo Pero tampoco, tampoco hice tan gran cosa Bueno, lo que estaba contando El geometridas no es gratis XD Bueno, sí, sí te lo pillas pirata, vale pero yo, a mí me lo regalaron Y resulta que bueno, lo hice un domingo Era un domingo la tarde fui los chicos de choque Perdón, sigue contando Sí, sí, no te preocupes Si está si eso para eso, para que me interrumpáis o para lo que sea O sea, si me interrumpís mmm, haciendo spam, pues no me mola, ¿no? Pero si lo tengo, yo sé que lo tengo y ya está Bueno, pues eso Ahí va, me he pasado un poquito eh, Era un domingo, lo puse... Y, y la gente pues entraba Digo, hostia, pues si que entra gente, no sé qué tenía, Venía mucha gente Hola, anuncio. ¿Cómo? ¿Ha salido anuncio? No debería Bueno pues, De Movistar pues no sé, no sé Bueno, pues Eso Que la gente entraba Veía que tenía mucha interacción Me seguía por directo en el primer directo que hice, me siguieron, creo que fueron 15 personas en un directo. Que a mí normalmente me seguía una, dos. Y, si hay suerte, tres personas en un directo. Pero que me siga de repente 15 personas en un directo, se fue una locura. Y entonces. ¿Por qué me iba a dar, tío? Entonces, pues lo que hice, digo, eh, pues ya está. Pues. Hago un mes de Geometridas y a ver qué pasa. Eh, al principio no estaba yo Estaba yo dudando de hacer un mes de Geometry Dash Porque digo, la gente que me seguía por otro juego Por la variedad o lo que sea No me van a ver Pero digo, coño Si, si viene un montón de gente En los directos de Geometry Dash el Geometry te pegó una subida Llegó mucha gente Ya, por eso digo Que si el Geometry Dash Hace que venga mucha gente Y que me conozca cada vez más gente Pues, tonto de mí Tonto de mí de no, de no hacerlo. Y lo hice un mes y a las dos semanas o tres de, de hacerlo ya tenía el, el afiliado. Por eso, Pachiz, lo que te recomiendo es que encuentre algo que le interese a la gente. Lo suyo, la gente viene aquí a Twitch a, a entretenerse. Yo siempre lo intento en los directos. Yo en cuanto veo que no estoy entreteniendo... Me intento así animar un poco y... Y encima con ese pack de... <ríe> yo siempre intento entretener a la gente. Hay veces, ¿verdad? Que a mejor puedo aburrir por lo que sea, ¿no? Pero que, claro que yo no soy un profesional, ¿sabes? Pero... Yo siempre intento entretener a la gente. Innovar un poco también. También tiene que innovar. Que innovar no significa que, que inviertas y que gastes dinero. Innovar es, por ejemplo... Yo... Te voy a decir, yo este, esta apariencia que tú ves en, el, en, el, en los directos no es la misma que el, con la que empecé, incluso la que uso normalmente no es la misma con la que empecé.